Llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?»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 no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, deja que el Señor te vuelva en su espíritu.